¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué soy una vaquita. No. No. No. No. No. no escucho ni pija. Huele, bajo la música. Si no escuchas una pi, y porque no necesariamente tenés que escuchar una pi. Yo no soy una persona, ¿entendés? No soy una pi, soy un ser humano. O sea, da leche, pero no es una happy. Claro, doy leche, pero no soy una pija. Mi abuela escuchó todo el insulto. De gracias, de nada. Decía a tu abuela que también le doy leche. Pero a ella en polvo, que ya está medio viejita para tragar más. No, no, no, no Bueno, pará, vamos a, a ver. ¿Me ves? Buena, abuela Pará, abuela Yo de abuela ¿Qué? No, mirá la, mira la fuerza con la que lo levanta No se si te cayó la facha no. Vende un par de media Tras cientos pesos ¿Me, me putan, podrías colaborar? No, no, es que si tengo tengo medias, no, no, no Tengo media, no tengo un peso tengo Te pido misma, un no me un ojo. ¿Qué querés caga? No, no soy médico Porfa, andate Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga Caco, mierda, todo igual Uno más planero que vos A mí De posta que no se... ¡Ahhh! Una puta madre Que caga Concha de tu madre Que así, boludo Así termina Así termina ¿A la izquierda o a la derecha? Derecha Al principio, y boludo cara, amigo. Mira puta cara, amigo, qué feo. ¡Qué no. ¿Qué no. Bueno, compré ese disfraz de waifu de Pokémon. Ve a la habitación. <risa> Ay, salir con Tita Vilay. Mi vieja me compró esta silla supuestamente dice que está un poco defectuosa la que yo tenía antes. Estoy haciendo este video para demostrar que se equivoca. Primero que nada, es exactamente el mismo cuero Es exactamente el mismo cuero No, no, amigo, recogida su silla, boludo. ¿Tú qué tú qué? no Boludo, tenía la auricular en la compu y sentía que estaba pesados, que no nos podía levantar del piso. Y cuando nos demos ante un puto sapo, se lo había comido. ¿Qué? ¡Qué? ¡Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Un Amigo, no el problema más de tu cubano. Si tu amigo es blanco, güero bueno, y tiene impulsos homoeróticos, nuestro no amigo es el principal antagonista de tu vida. O sea que yo soy la antagonista de... ¿De Abby? ¿Soy la antagonista de la vida de Abby? ¿Y esto? ¿Bitchy? ¡No! ¡No! ¿Y vos? ¡Uh, este ya lo vi! yo. Artita, ¿de qué color es el reloj que usa? ¿Qué? ¿Cómo que reloj? No tiene reloj. ¡No tiene reloj! No, no, soy una pajera. Básicamente yo estaba viendo un chabón con un super bulto. Digo... <risas> estaba viendo un tiempo que se estaba probando... ¡Ah! ¡Chao! Bueno, vamos a ver su baño Y empezamos por el baño de Yelnovi Que llenó el video de mierda El video está lleno de poronga Y uso un balde como tacho Ok, este baño está lindo Me gusta la mampara Tiene donde colgar la toalla Aunque es medio troll, ¿no? Ah, no está para, la, para las manos Ah, está bien Lindo, lindo, lindo, lindo Ok, limpia la pierre Lindo Mira, tres tipos de, de virulana para el cuerpo Para el culo Para las partes íntimas Y para la cara Este tiene pinta de ser una de esas ventanas En las que alguien podía tranquilamente ponerte un dron Bien perverso El trono El jaboncito Fachero el baño, ¿eh? Se ve fachero Me gusta tu baño Ese yo ya lo vi Pero ahora estoy notando algo nuevo Estoy notando Automáticamente que tiene un balde este para tirar agua Acá en el inodoro, obviamente Tiene una cacerola Acá tiene ¿Qué es esto? ¿Una pala? Ah, no es un bidón <risa> Una pala nunca Tiene los zapatos y tiene el calefón Agarra, lo llena acá Y tipo se sube algo Y lo llena el calefón de arriba Yo hacía eso antes El baño que dice no usar ¿Por qué el billete está en la ducha? No lo sabemos, capaz es paradístico. Y Se baña sentado en el billete De paso de Hace el del 2. para, si no puedo usar inodoro, entonces ¿qué hace? ¿Caga en el video. ¿Dónde caga este pibe? ¿Dónde caga? El billete está recastigado. Mal cada en el cañito En el tubito ese, claro, por el cu. Obviamente con el balde para llenar y tirar de agua Mi baño se identifica como sexy boy Es el pito de tu baño Yo me paro y me limpio, tita ah. Baño medieval, las bolsas están tiradas, son carbón y no tiene luz Así que está sacado con la luz del celular Sí, pero la aparece una especie de protección ante los malos espíritus Por el momento estaba fuera por mis problemitas Se ha pasado unos ratos en este baño de mucha reflexión Ah, este era el que tenía el baño re, ¡Re raro Es buena onda con la mano, acá Este tiene una pinta de tener una cantidad de niños ahí en ese baño mientras caga no me parece que es para guardar el jabón y esas cosas este es el que tiene gatito negro mi amor mira que lindo pachero el baño tranquilo chiquito nada no, más lindo pero no me está mostrando la ducha así que mmm. como odio los baños viejos de esa época en la que los hacían de estos colores rancios Porque son horribles hoy en día vas afuera a buscar un ropuesto no lo consigues el mismo color boludo son asco. odio los baños que usan estos colores usa blues bell bien bien ¿Eso es un peine fino? ¿Tenés piojos? ¿Tenés piojitos? Ay, ah, yeah, no te vamos a decir nada Ilusama, virgen de mierda Estoy 100% segura que debe ser así Pontito, de París, no sé qué cosa Acá hay un cenicero O sea, que fuma en el inod inodoro O sea, literalmente caga y fuma al mismo tiempo Pero no le veo el bidet Así que tengo miedo de cómo tenga el culo el baño secundario ¡Oh! Es el de Romancito Que no irónicamente este era su baño Me comproban que este era su baño, ¿no? ¿Era su baño? Sí, creo que... <risa> Me habían puesto una sillita, boludo Bueno, en cuya porque está hinchada y es la forma para cerrarla y Así no sale el olor Ok Cierra el la puerta con una cuerdita Ah, claro, porque este... San Juan Esto es un baño lujoso en San Juan, chicos Ok, este es el baño que un... ¿Qué? ¿Es un altar para la abuela eso? ¿Qué es esto, boludo? Este es un bidet muy chiquito Es tan chiquito el bidet Es la virgen para cuando tenés diarrea La virgen de la diarrea ¿Servilletas? Tipo, no critico, pero el papel higiénico es más barato ¡Ah, mi baño! ¡Miren mi baño! ¡Miren este es mi baño Ahí estoy yo recogido el, el, el vidrio, pobrecito acá yo expliqué que le pedí a Ernie durante como cuatro meses si podía arreglar la tapa atornillarla mejor y como se ve que no le salía o lo que sea decidió que era mejor idea eh, para evitar que la tapa se caiga y nos golpee en la espalda encintarla como un enfermo así que así está, acá hay un pincel de cuando me pinté de de digo del de, de Grinch, mi toalla el tachito, estas es las luces LED ahí está con luces LED, aquí okay. ese tipo fue a la técnica, <risas> claramente Ernie fue a la técnica, amigo, YouTube, Nico para. ¿Y ese espejo? Pachero. Lástima la cantidad de cosas que le pusiste al espejo, boludo. Así ni da para sacarse una foto. Ah, igual es re chiquito. Pero igual es re bien. Luigi. Ah, estaba cagando cuando sacó la foto. Por la altura, tengo mis dudas, eh. Está en de ojo y no, no? La puta me lo parió. Bañito pequeño y humilde. Extra el picaporte de la puerta. No hay nada que poner un mueble delante para trabarla. La toalla humilde de Ben 10. ¿Eso es un coso de agua para el perro? ¿Por qué tiene un tarro para el perro? Uh -huh. Aunque no sé por qué el perro comería ahí. <risa> no entiendo. Diego Armando Brandon. Vampara gigante. Es re privado bañarse acá. No te da ni la luz, boludo. No te ves la mugre. Voy a elegir los baños que más me llaman la atención. Uno de los que me llama la atención. No sé si piensan igual que yo. Me pareció como un... Uh -huh. El baño que no entendí nada. Que esto no sé si es real. Drone, ¿esto es real? Drones, séme sincero. ¿Esto es tu baño? Porque este baño no se puede usar, pero tiene un papel higiénico. Aunque quiero saber por qué mierda el bidete está ahí. Pero es temporal el no usar. ¿Qué tan Temporal, el bidet Bluetooth. <risa> el bidet Bluetooth, una semana sin cagar. Estaba, ¿qué haces? Estoy tratando de entender. Y mi cerebro, entre que el billete no sé por qué está en la ducha, ¿Qué? lo moviste para la foto. No entiendo, amigo. No entiendo, loco explicar. Pero bueno, este es uno como de los que más me, me llama la atención. <risa> <risa> Amigo. un miedo que se te corte la luz y viene esto al lado, se me caga entendés al lado de esto, es el verdadero qué miedo, parece que lleva a un lado encima lo peor de todo, acá tiene una pinta de subir unas cucas, si suben en el mío que tengo una rejilla que es cuadrada me imagino este que la tiene destapada haciendo que van a subir unas cucas, bueno este me llama la atención pero no sé si lo votaría, lo el nodo grande o uh, el de romancito vivo en el campo y es real ok, bueno este es otro baño que me llamó la atención en realidad me llamó la atención porque creo que es el más precario de todos, es el baño que que nunca me hubiese ocurrido boludo Soy colombiano, no tengo billet. ¿Por qué tenés los cepillos de dientes al lado del inodoro? Amigo, o sea, ¿entendés que el olor sube para arriba y tu cepillo platico lo absorbe? Cuando el agua está limpia tiene doble función el inodoro Ramoncito no tiene billet. Ramoncito Ramoncito, ni siquiera vi que tenga papel Déjame ver No me acuerdo si tiene papel esto ah si sí tiene papel Bien un aplauso. Había otro más que me había llamado la atención. Creo que, es el que el que fumaba en el inodoro. No, para, allá me acuerdo. Y le mandó una foto cagando. ¿Por qué no sé? Le mandó una foto cagando y. Yo fumo de inodoro. Ok. Es un bazo bien caro. Pero bueno. Ok, listo. Perfecto. Gracias a todos por participar. Muchas gracias a todos por participar. Acabo de anunciar a los ganadores. Listo. Felicidades a drone. Primer puesto. Segundo puesto, Ricky. Y el tercer puesto, Luigi. Drone, la verdad es que tú, La verdad es que me, me rompió la cabeza tu baño. No entendí chorro ¡Felicidades, drones! Felicidades, Ricky. Felicidades, Luigi.